Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión aprenderemos a subir archivos a través de la actividad Tarea. Ingresamos al aula virtual con nuestro usuario y nuestra contraseña. Miramos que aparece el curso en el cual estamos matriculados. En la parte izquierda aparece el bloque Actividades. Observamos que está el icono Tareas. Damos clic. Y vemos que hay una tarea en la semana 2, que es Tarea Redacción de un Ensayo. Este sería el ejemplo con el cual vamos a iniciar. Damos clic sobre la tarea y podemos observar el título, el cual es Tarea Redacción de un Ensayo. Seguido aparece la descripción y todas las indicaciones que ha dejado el docente para poder realizar la tarea. Observamos estado de entrega. Aún no hemos entregado el archivo aparece sin calificar y debajo aparece el criterio de calificación, debemos tenerlo en cuenta para que sepamos qué nos va a calificar el profesor en esta actividad, debajo aparece la pestaña agregar tarea, damos clic y en la parte inferior aparecemos, aparece esta sección archivos enviados, podemos dar clic en agregar. Y nos aparece seleccionar archivo. Ese archivo debe estar en nuestro PC y vamos a escogerlo para adjuntarlo. Vamos a escoger ese archivo como ejemplo. Le damos clic en abrir. Y nos damos cuenta que este archivo ya adjuntó. Lo guardamos. Y le damos clic en subir este archivo. Aquí aparece el archivo que hemos adjuntado. Y al final le damos guardar cambios. De esta manera observamos que la tarea ya fue enviada para calificar. Y podemos también editarla. Con eso hemos aprendido cómo adjuntar un archivo en la actividad tarea. Gracias y hasta luego.